Hoy en Farmacius.com os presentamos Cisticlín de Manosa, un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano y de Manosa para mantener el bienestar del sistema urinario. Cisticlín de Manosa combina las propiedades del arándano rojo americano que aporta una alta concentración de proantocinidinas, 240 mg de PAC y de la de Manosa para reforzar la protección antiadesiva frente a la bacteria E. coli y evitar así que ésta se adhiera en las paredes de la vejiga. Está especialmente indicado para las infecciones o cistitis de repetición. Este complemento cuenta con diversos estudios que han demostrado las propiedades de las proantocinidinas frente a la bacteria E. coli. Cisticlín de manosa se presenta en formato de 30 sobres. La posología de este complemento sería de una o dos cápsulas o uno o dos sobres al día, según las necesidades y la recomendación del médico. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar cisticlín de manosa, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.